Tono no, Wa. no, no, no, no, no, derechito Luis, somos RCC y en esta ocasión especial queremos mandarle un mega saludazo para Lautaro Ar, Mariela Verón, Diego Cueto Arce, Compas Pro, Juan Romero y Claudia Romero, muchas gracias por escribirnos vamos a estar abriendo los sobrecitos de FIFA World Cup Qatar 2022 el álbum de figuritas de Panini que estuvimos viendo en los videos anteriores por si no abriste nuestros PDFs, nuestros archivos e imprimiste tus propias figuritas te mostraremos que te puede salir en estos sobrecitos, pero esto no hubiese sido otra de ustedes si no fuese por Nuestros auspiciantes de esta ocasión Nuestros auspiciantes que no son nada más y nada menos que Miren, encima también tenemos una planchuela De figus originales, así que Veamos que nos saldrán, pero bueno Auspiciantes, auspiciantes, ¿dónde están? Bueno, no los encontramos Pero qué te puedo decir de esta Belleza de este álbum, así que acá está Tenemos a Carrefour Yerba Mate Los auspiciante de esta ocasión es la Yerba Mate De Carrefour, de tamaño de bolsillo Para que tomes tereré en estos días de calor Pero lo que más me copa Te digo, lo que más me copa, además de ella, es que siempre tenemos a nuestros amigos de Lucky Ones que Lucky Wands siempre saca estos peluchones, estos peluchones que están buenísimos, 100% algodón para que puedas usarlo en cualquier ocasión, pero sí, además, chicos, estos sobres, cuál es la diferencia entre estos dos sobres que parecen así normales, que mirá cómo brillan, mirá cómo brillan los potentes que son, los geniales que son, es que... Mira, te digo, uno va a tener las figuritas al igual que estas planchuelas totalmente originales totalmente. Estas vinieron con el álbum, vinieron con el álbum Pero uno de los sobres venía también con el álbum A ver a quién tenemos acá Tenemos a Hide Masamorita del equipo de Japón Que debutó en el 2018 junto con Kiefer Moore Kiefer Moore del equipo de Wallace, debutaba en el 2019 Me parece que es delantero, ¿es delantero? A ver, ¿qué más? Tenemos a Robert Lewandowski del 2008, un polaco, un polaco total que no es polaco, es un polaco que no es rubio, nuestro Lewandowski. Y después tenemos a Nicolás Mami Gamaleu, Mami es un buen apodo, es del equipo de Camerún y debutó en el 2016. A ver, del lado atrás dicen que las figuritas son la número 19 de Waltz, la número 11 de Japón, la número 18 de Camerún, la 16 de Polonia. Vamos a ver los siguientes figos que tenemos también. Todos originales. Tenemos a. Bueno, acá sacamos una de Argentina que ya la tenemos repe. Tenemos a. Wow, Juan. Tenemos a Uyo Juan del equipo de Corea. Debutado en el 2015. Tiene sus años, ¿eh? Tenemos al croata Josip Brecalo que debutaba en el 2018 mide un metro tenemos a Saman Samangudus Saman de Irán debutaba en el 2017 y mide un metro vamos por la última planchuela de Figus. de Fibus que venían con el álbum tenemos a Anis Sliman del equipo de Túnez de Tunisia que debutaba en el 2020 está serio. tenemos a Presnel Kim Pembe del equipo de Francia, debutaba en el 2018 en el equipo y mirad, un metro 82. Tenemos a Jason de del equipo de Bélgica, el belga, de debutaba en el 2015. Y tenemos a Job El Kabi, que cape de Marruecos del 2018. Son el número 6 de Francia, 16 de Tunis. Tenemos a 15 de Mar y al 6 de Bélgica. Bueno, entonces que el álbum ya venga con estas Figus, es genial, un total de 12 figuritas que te podías encontrar con el álbum, el álbum de Panini. Pero, ¿qué nos saldrán en los sobres? Uno de los sobres que vemos acá se compran en los kioscos comercialmente, mira, tienen el brillo, el brillo que te autentifica que son las originales, y te digo queda bárbaro. ese efecto en varias de sus metalizadas van a ver que va a estar el mismo efecto impreso, así que no le son indistinguibles, no hay forma de copiarlas, pero sí, estos dos sobres pueden tener el mismo contenido, pero una de estas vino de obsequio con el álbum, que es el que tiene las franjas blancas, y el otro es el que compras en cualquier kiosco, como verán la El de las Franjas Blancas dice muestra gratis, prohibida su venta mientras que el otro tiene el código de barras para que se venda con de todo tiene la misma advertencia, te dice de dónde vienen la fábrica la tienen en Martínez me acuerdo que habían robado una vez la fábrica y tenían como un millón y medio de figuritas que se habían robado para el mundial 2018 de Rusia, increíble pero bueno Tendrán las mismas cartas adentro el mismo, La misma posibilidad de que salgan rarezas Lo vamos a ver a continuación Empezando por esta que Te digo, ya el sobre es hermoso Es hermoso el brillo que tiene Lo vamos a abrir pausadamente Vamos a sacarlo se saca sin ningún problema Ousky, Y ahí ya vemos las primeras cartillas. Va, las primeras figuras. Recuerden que solo viven, solamente vienen cinco figuritas por sobres. Y ella ya no vimos que nos salió el octavo de Francia. Pero vamos a dar la vuelta. El primero que nos sale es Samir Mae, Mae. Mae, Mae, Mae. Del equipo de Marruecos. Debutada en el 2020. Y nació en el 96. Qué joven. Seguido por, a ver, este es el número 7 de Marruecos, por si coleccionan por los números. Después tenemos el número 6 de Ghana, ahí, están todos como dado vueltas, como que, no, no nos vamos a sorprender tanto si sale todos. Tenemos a Alexander Shiku, Shiku de Ghana, que también debutaba en el 2020, es joven y tiene un metro ochenta y dos. Después tenemos del equipo de Walsh tenemos a Joe Rodón, <risa> del hipermercado Rodón. Pero sí, <risa> debutaba en el 2019, tiene una cara re seria. A ver, tenemos el número 4 de México lo damos vueltita, y es Néstor Araujo Néstor Araujo que está ahí jugando en el equipo de México desde el 2011 claro que sí, está recontra sonriente, recontra feliz de participar en un mundial más y por último tenemos a Benjamin Pavard del equipo de Francia, también debutado en el 2017, no bueno, entonces en el primer sobrecito nos conseguimos 5 que están bastante bien, pero no tiene ninguna rareza especial número 9 de Wallace, número 4 de México, Francia número 8 Ahora vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a ver qué nos saldrá en el siguiente sobrecito, el sobrecito comercial, en el que puedes comprar en cualquier kiosco. Lo vamos abriendo, nah, nah, nah. qué hermoso el brillo dorado de, de, de los paquetes ya es hermoso, que tenga ese, estos efectos, las la fibus me encantan totalmente. Obviamente le suben un poco el precio a las fibus pero quedan geniales en los álbumes. Sí, cómo que no se quiere abrir, ¿no? Abramos del otro lado, como dice Papá Noel, si no entras por la puerta principal, siempre usa él Bueno, acá en Argentina no tenemos chimeneas, no hay chimeneas a menos que estés en una mansión bien chetesca Pero bueno, abrimos, <risa> tuvimos que abrirlo tres partes para poder sacarlo A ver, tenemos a Celso Borges del equipo de Costa Rica, que jugaba desde el 2008, seguido de... Serge Nabri, Serge Nabri se, se pronuncia, el equipo germano debutaba en el 2016. Y tenemos la primera, la primer brillante que es el escudo de Costa Rica. Mirad cómo brillan todos ahí las letras de Panini. Hay Paninis de fondo, hay Paninis al costado. Hay un Panini que al brillar tiene como un efecto tridimensional. Qué genial. Esta carta de Panini, este escudo de Panini, ¿podríamos cambiarlo por el escudo de Argentina? No lo sabemos, pero sí, es el de Costa Rica. Si tuviésemos más repetidas, ahí sí iríamos a cambiar. Y después tenemos a Leandro Paredes, pero como ya hicimos la figura de Leandro Paredes, esta la vamos a dejar al lado. Pero sí, un Leandro Paredes del 94, degustaba en el 2017 en el equipo de Argentina. Seguido por... a ver a quién tenemos acá. Lo tenemos a Hamza Malotri, al malote de Túnez, debutado en el 2014. Tiene esa barba de malote que sé que a muchos les va a encantar. Me encanta mucho, mucho, mucho, mucho que nos haya salido esta doradita, tenemos el 11 de Croacia, de Costa Rica, de Germania tenemos ese, el número 1 de Costa Rica viene con código, el número 12 de Argentina y el número 8 de Túnez. Qué loco, qué loco, recuerden que estos códigos sirven para el álbum virtual, si estás completando el álbum virtual estos te van a tener, dar un sobrecito más. Pero bueno, entonces ya vieron, en el sur comercial nos salió una dorada bastante genial, mientras que en el otro no salieron todas cartas comunes, pero quién sabe, capaz si conseguimos otra más de estas, no, también nos salga algo raro, así que... Vamos a ver, vamos a ver si seguimos abriendo esto, dejanos un super like para poder seguir viendo esta temática, para poder seguir viendo más figus del mundial, para poder seguir viviendo la pasión del mundial. Acá tenemos todas las que hicimos en RDC ediciones anteriores, así que pasate por nuestros videos. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos siempre derechito al vicio.